tarjeta se pone de color azul. Entonces se, se genera un contraste. Muy bien. Y al al palo borracho también llamamos nativos. Y son nativos de otras ecorregiones de la Argentina. Plantas de almendro, eso es un almendro. Estas trampas que ustedes ven acá se suelen usar para insectos que son voladores. Se llaman trampas cromáticas. Yo creo que era una experiencia importante y algo que se van a quedar en su recuerdo para toda la vida. El, el aplicar lo que se vio en las clases y que lo puedan ver reflejado en, en el campo, acá en la, en la estación de lindas. ¡Biosolarización! Ídola, ídola, genia. Todos juntos, a ver, todos juntos. lastiman las raíces, las raíces. agarran las raíces y hacen como unos tumores y la planta se muere entonces ¿qué decidimos hacer nosotros contaminado. que se haya contaminado por una enfermedad que por ejemplo hay hongos. ahora queda muy poquito ciervo de los pantanos y los cuidan en el Parque Nacional que está cerquita de Campana. Es la biodiversidad Uy, y hay dos opciones. Vamos. Por lo que vimos, recorrimos, es una experiencia muy enriquecedora. Los niños pudieron comprobar a través de una experiencia directa el tema de las plantas, el tema del cuidado, el tema de, de lo beneficioso que a veces es. también la huerta pequeña en cuanto a lo agroecológico, la biodiversidad. Así que bueno... Eh, una experiencia muy enriquecedora. En la cual nos enseñaron muchas cosas. Y nos enseñaron de todo. Este de... Que pasen por esa trampa se quedan pegados. Y otra que es para matar moscas, que es una que las mata ahogadas. Y otra tiene veneno que me gustó más o menos, porque yo pensaba que tenía... esta oportunidad que, que nos dan a nosotros como institución educativa y, y, y a, los, a los niños. De vincular las dos instituciones eh, y, y sumar hacia lo que es educación y la concientización de lo que es cuidar y preservar nuestro medio ambiente. Básicamente lo que hago es eh, ver la secuencia de ADN que están dentro del durazno y tratar de entender qué es lo, lo que los diferencia genéticamente uno de otro. Creo que es el correcto manejo Perfecto Y una buena... llevar un registro de lo que estamos haciendo La mayor superficie que tenemos es la piel Entonces utilizamos trajes eh, de protección que son impermeables Acá vemos que hay trajes de, de distintos colores